Muy buenas noches a todos a nombre de la dirección de la facultad de posgrado Univalle de Sucre sean todos ustedes bienvenidos a nuestro espacio un café con nuestros docentes Mi nombre es Adrián Daza, moderador de este sector exclusivo para compartir experiencias con nuestros docentes Esta noche tenemos el placer y el honor de tener como expositora a la licenciada Micaela Zapja expositora, especialista en marketing digital y e CEO de la radio Misablis, embajadora de marca de HotSuite LATAM, sello de plata en premios Sodeint de la Sociedad de Internet, nominada a Mejor Marca Personal en Redes Sociales para los Premios de Internet. En el evento de hoy, estaremos por los próximos 60 minutos aproximadamente en línea de la plataforma virtual Microsoft Teams, y también a través de nuestra página de Facebook, Posgrado Univalle Sucre. En el espacio de chat lo podrá encontrar en Teams en la parte superior derecha de su PC o superior derecha de su móvil. Puede utilizarlo para comunicar sus preguntas que con gusto anotaremos y contestaremos al final. De la misma manera, pueden dejar sus comentarios y preguntas en la sección de Facebook. Bienvenida, estimada licenciada Micaela. Un gusto tenerla con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Adrián, por la, por la premisa y muchas gracias a todos por estar acá presentes. Eh, Súper feliz de poder compartir este tema tan interesante que es Twitter, que todavía nos hace falta conocer y entenderlo en, en nuestro país. Para empezar, eh, voy, a, voy a ir mostrando un poco sobre estadísticas de Twitter, sobre cómo funciona Twitter, el interés que tenemos ante esta red social social, porque sin las estadísticas, sin conocer este funcionamiento, también es muy difícil que una marca desee estar en esta plataforma. Como pueden ver en, esta, en, esta, en este gráfico, las búsquedas en Twitter como tendencia van variando, sí, en Bolivia, estoy hablando de Bolivia, pero como que se mantienen niveladas ¿no? en, una, en una cierta altura importante e interesante, que eso significa que sí, la gente tiene interés en conocer Twitter. En Twitter hay 1.3 billones de usuarios, pero 330 millones son los activos, como pasa en casi todas las redes. No no todos son activos porque hay muchas cuentas falsas también. Eso hay que tomar en cuenta. Por otro lado, tenemos algunos datos sobre Bolivia, que en el 2020, por febrero más o menos, estos son datos de estatista, eh, teníamos 0.38 millones de usuarios en Twitter. Entonces, ¿por qué las marcas no pensamos en generar eh, interacciones y en tener cuentas en Twitter? Hay que entender que sí hay audiencia. Para el 2021, el proceso es de 0.6 millones. Son como las, eh, lo, las, las, pro, las proyecciones. Y para el 2025, para Bolivia, se proyecta tener un, eh, un, una cantidad de 0.8 millones de usuarios en Twitter. Es posible que esto se eleve. Al fin y al cabo, solo son proyecciones pero son estadísticas que son tan importantes entenderlas y conocerlas para saber de qué sí es interesante e importante poder estar ahí como marcas. Más estadísticas. Además, les traigo estas estadísticas que he sacado del libro eh, de Agitic, una, un estudio que se ha hecho aquí en Bolivia el 2019 y que de repente sí es, es importante conocer porque a veces no tenemos esta, esta, estos datos. ¿Qué pasa? Si vemos, el gráfico nos muestra... ¿Cuántas personas están en Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, Snapchat, etcétera, Por niveles socioeconómicos. Y podemos observar que en el nivel socioeconómico alto, Twitter es la plataforma más utilizada. Entonces, este, este dato es importantísimo a la hora de promocionar una marca que esté apuntando a este tipo de público objetivo. Entonces, las estadísticas, como pueden observar, los datos que podamos obtener de cualquier fuente confiable, obviamente, es importante porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones y también a entender una plataforma y saber si es o no eh, bueno que estemos en esa plataforma. Y según todo lo que estamos viendo desde el inicio, tenemos que darnos cuenta de que sí, es una red social que es útil y nos puede servir. Sig sigamos viendo. Otra, otra de las cosas interesantes que tiene Twitter, por ejemplo, es que muchas personas logran conseguir un trabajo por medio de contactos y no solo en Twitter, también en otras plataformas. Pero esta es una estadística específica de Twitter y también sacado de Agetik. Entonces hay cositas que no sabemos a veces y no entendemos para poder tener esa presencia online. En este caso, pues las empresas pueden buscar gente para que trabaje en su empresa y las personas comunes buscar empleo. ¿Por qué no hacerlo? Pero ahí... Tenemos que generar esos contactos para poder lograrlo y generar esa confianza, no, esa presencia. ¿Qué tiene de interesante Twitter? Es una red social que es súper rápida, es fácil de comunicar porque son apenas 280 caracteres. Eh, más o menos cada tweet dura entre 30 minutos a una hora. Varía, obviamente, acorde a la cantidad de audiencia, a la cantidad de seguidores que tiene una cuenta. no. Aproximadamente se publican 656 millones de tweets por día. Imagínense, es una cantidad abismal, terrible. Entonces, si no somos constantes en, en esta plataforma, obviamente no vamos a tener el éxito deseado porque es una plataforma que requiere de constancia y de rapidez y que sea eh, de repente publicar, no sé, 10 tweets al día, qué sé yo. Dependiendo de la cuenta, obviamente no es cierto. No es lo mismo que en Facebook que podemos darnos el lujo de publicar tres post a la semana, o sea, como mínimo. Entonces, eh, es una plataforma que merece esta constancia, estar todo el tiempo metidos ahí, conversando con la gente, conversando con las marcas, las marcas con su audiencia, etc. Eso, esta plataforma, además, nos proporciona múltiples formatos. Como pueden observar, los videos, los GIFs, nos permite escribir textos simples utilizando hashtags obviamente nos permite realizar encuestas con una opción de cuatro respuestas nos permite además ahora porque esto ha salido recién realizar boletines informativos esto de, a partir de la plataforma de review que es una plataforma que se ha unido a twitter que es una alianza que han hecho ellos para poder hacer estos boletines informativos se pueden publicar enlaces oh, me pasé de, de, de, de diapositiva, Pero no importa, se pueden publicar también enlaces. Hay otra cosa que está a punto de salir, que bueno, a Bolivia obviamente va a tardar un poco más en llegar, es que Twitter va a empezar a utilizar el tema de compras. O sea, se va a poder hacer compras desde la misma plataforma de Twitter. Va, vamos a poder realizar todo esto. Tal vez en Bolivia no, no llegue todavía porque tenemos cierto retraso y por las mismas políticas de país es un poco más difícil obtener este tipo de beneficios. Ahora eh, voy a entrar a un, a un pequeño estudio que he hecho con la ayuda de Topic Flower, una marca aliada mía, sobre eh, la audiencia, el alcance que tenemos en Twitter a partir de mi cuenta, de mi marca personal, mi Zabja, y también comparando con Boa, con Boliviana de Aviación. Obviamente es una, es una empresa súper grande. Es una empresa que maneja muchos seguidores y vamos a ir dándonos cuenta de que esta cantidad de seguidores no es el plus de una cuenta, no es el éxito que nos va a dar en, en Twitter. Por ejemplo, mi cuenta, yo tengo cu más de 4.000 seguidores. Y con solo 4.000 seguidores, perdón. Y solo con solo con 4.000 seguidores, además, he alcanzado cuatro mil a más de cuatro mil eh, personas estoy hablando en 161 días y tengo más de siete millones de impresiones y además siete mil más de siete mil retweets 42 mil favoritos eh, 530 respuestas obviamente tuiteando muchísimo no dos como dos mil y pico tweets en 161 días ahora van a ver la diferencia que existe con boa que es una cuenta que tiene muchísimos más seguidores, pero su alcance, sus impresiones son menores y la cantidad de tweets que ellos publican también. Entonces, hay que darnos cuenta que ese no es el plus. Imagínense, BOA tiene más de 46 mil seguidores. Ha publicado solo 397 tweets en 980 80 días, son muchos más días de los, que, de los que he sacado para mis, eh, mis estadísticas. No se si pueden observar. Ha obtenido 46 mil de alcance. Obviamente es un buen alcance. Va relacionado a la cantidad de, de, de seguidores que tiene, pero las impresiones son bastante, bastante más bajas que las que yo obtengo. Si nos damos cuenta, acorde a la cantidad de seguidores que ellos tienen, eh, mi cuenta ha obtenido más resultados positivos. Por ejemplo, en el tema de retweets, de favoritos, de respuestas. Yo tengo como 500 y pico respuestas en menos tiempo y con menos seguidores que BOA. Este tipo de información es importante conocer. ¿Por qué? Porque nos vas a dar cuenta de que la cantidad de seguidores no da el éxito a una cuenta en, en Twitter, sino toda la interacción que se genera ante esto. Para continuar, la retroalimentación e interactuar en Twitter es muy importante. Porque si no, estamos muertos. Y esa es la muestra que tenemos con BOA relacionada a mi marca. Vamos a ir viendo más adelante algunas otras estadísticas de un estudio que, que he realizado, como les comento, junto a Topic Flower, que es una, una plataforma de análisis, donde se van a dar cuenta de que la forma de interactuar y de comunicarse de BOA no ayuda para nada en lograr esa, esa interacción, esa conexión con su audiencia. Hay personas, el 53% de las personas en Twitter son propensas a comprar. Esta información también es buenísima. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que está dispuesta a comprar en Twitter. De repente en nuestro país se empieza a utilizar mucho a nivel político, a nivel político, a nivel noticias, el Twitter. Pero también existe otro tipo de cuentas. Si nosotros entramos y buscamos, hay y como marcas deberíamos estar. Twitter es una plataforma que nos sirve muchísimo para atención al cliente, por ejemplo, por la rapidez que tiene. Ahora, con cuentas de, que tienen 100 seguidores más o menos, reciben aproximadamente de 2.5 a 3 clics en los tweets. Estas cosas son buenas, entenderlas, conocerlas. Aquí está el estudio que hemos hecho con Topic Flower, que es sobre las temáticas que BOA maneja para conversar con su audiencia, entre paréntesis, porque esto para mí no es una conversación con una audiencia. Lo único que hacen en general es promocionar su marca como tal. Responsabilidad social empresarial, ventas online, programa de beneficios, descuentos. Aquí, bueno, casi aquí no tienen nada prácticamente de publicaciones. En los que más tienen es eh, fechas especiales, que está bien, Va por ahí un poco los intereses, comunicados, eh, eventos de BOA y responsabilidad social empresarial. Son como las principales cúspides de, de las temáticas que manejan los de BOA en Twitter. Pero, ¿por qué no conectan con la gente? O sea, porque están, lo único que están haciendo es mostrar lo que hace BOA como tal. Una forma de conectar con la gente es entregar de repente consejos, entregar tips de viaje, eh, darles lo que la gente está buscando darles algo más que sea más de interés de las personas. De repente, historia de algunos lugares, lugares turísticos, a donde llega BOA, todo eso va a ayudar a que la audiencia conecte con la empresa BOA, porque si vamos a seguir publicando lo que podemos observar aquí, que es lo que ellos publican, la, el tipo de temáticas que publican, pues no llegan a conectar con su audiencia. Sigamos viendo. En estos mensajes se ha podido evidenciar que Prácticamente todo son mensajes negativos, negativos de, de rabia contra BOA, tal vez por fallas de sus servicios. Este tipo de situaciones obviamente no ayudan a generar una buena imagen de marca. Y de repente la gente sigue utilizando esta empresa porque, bueno, es la empresa que, eh, que está mejor posicionada en nuestro país, que de repente tiene más vuelos, etcétera. No M muchas razones por las cuales se elige BOA. Pero por qué no podemos empezar a conectar con las personas y evitemos este tipo de mensajes. Al conectar de una forma buena, logramos eh, no tener mensajes negativos y de rechazo hacia una marca. ¿Por qué? Además, son muy formales, muy formales en su forma de comunicar. No conectan, como ya les he mencionado anteriormente, por el tema de, de forma que utilizan para tuitear, las cosas que ponen para tuitear. Y peor, si alguien se queja, la respuesta es tardía o la respuesta es mala o te mandan para otro medio para comunicarse. Cuando alguien pregunta o, o pide alguna, alguna solución por medio de Twitter, uno debe responder en esta red social. No vamos a mandar a esa persona a que nos escriba por Facebook, a que nos llame por teléfono, a que nos escriba un correo electrónico. Máximo podremos pedir enviar un mensaje interno. ¿no? Porque esa persona si está comunicándose por Twitter es porque por esa plataforma se siente cómodo hacerlo. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esto. No solucionan respuestas generales. También eso hace de que BOA no conecte con la audiencia. De repente agarran y utilizan mensajes ya prediseñados y así tal cual los publican o los ponen como respuesta a las personas y eso no es correcto. A la gente le gusta que le llames por su nombre, y eso es muy importante, y además que sea personalizado el mensaje. Es a veces es difícil por la cantidad de mensajes que se utilizan, pero incluso en tema de, de bots, por ejemplo, también se puede personalizar. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto para lograr conectar con la gente. Aquí por eso he puesto este cuadrito que la idea es lograr eh, tener esas conversaciones positivas y las conversaciones positivas se logran por medio de la conexión con las personas, pero de una conexión eh, de emociones, no ve? emocional, emocional positivamente, cosas que la gente está buscando. La idea del marketing en general es solucionar problemas, darle lo que la gente está buscando o entregarle algo nuevo pero entregarle cosas de interés, que conozcan, que, que les sea satisfactorio. Ese es, ese es el objetivo, no es solo vender. Y eso tenemos que entender porque las redes sociales y Twitter no están hechas para vender, están hechas para lograr networking, para lograr esas conexiones. Por eso se, llaman, por eso se les llama redes sociales, que en realidad no son redes sociales, son plataformas de social media, donde se generan estas redes sociales. Pero si no logramos conectar con nadie, no solo como marcas, sino como personas, es muy difícil que, te, que logremos obtener esas redes. El Twitter, otro de los beneficios que tiene es incrementar influencia. Si uno quiere ser eh, de alguna manera in, influencer en, en el área que tenemos, en lo que sea, porque el influencer puede ser de cualquier área, el Twitter es una plataforma que nos ayuda muchísimo a lograr esto, pero obviamente administrada de manera correcta, utilizando tweets cortos, llamativos, tal vez con GIFs, con emojis, y además, <coughs> y además que conecten con la gente, y que podamos hacer también una conexión constante, no no que tuiteamos hoy, pasado mañana otra vez, o sea, en, en un futuro cercano otro tweet, después de una semana otro, no. Esa no es la forma de comunicación en Twitter y no nos va a ayudar a incrementar esa influencia. El trending topic es otro, otro punto importante que tiene Twitter, que además nos ayuda también a incrementar esa influencia de lo que he hablado anteriormente. Trending topic nos ayuda a aumentar nuestra audiencia. ¿Por qué? Tenemos, eh, en Twitter nos va a mostrar siempre qué está en trending topic, qué hashtag, qué conversación, qué palabra clave. Y si nosotros podemos entrar en esa conversación, obviamente depende de la conversación para ver si podemos entrar, va a hacer que nuestra audiencia crezca, no solo como seguidores, sino como audiencia como tal, nuestras las impresiones de nuestros tweets, la cantidad de personas a las que llegamos. Entonces, el trending topic es algo tan importante y es lo más visible y una de las cosas más poderosas que tiene esta plataforma. Existen, además, hashtags que son como los hashtags comunes de uso, como el, el numeral FF, que es seguir los viernes. Existe el TBT también, que es jueves de antaño, como lo que se utiliza en, en Instagram, por ejemplo, que es lo que más se conoce. existe martes de transformación y muchos otros. En can, este, este tipo de tweets también nos ayudan a tener mayor visibilidad, este tipo de hashtags, para generar tweets nuevos. El trending topic, además, requiere de eh, ciertas eh, ciertos pasitos ciertas acciones como marcas como personas para lograr ser trending topic utilizar un hashtag novedoso de 10 a 21 caracteres que sea fácil de recordar tiene que ser es importante esto a partir de las 10 de las 10 de la mañana generalmente es donde se puede lograr ser trending topic tenemos que tener más de mil tweets y más de 500 usuarios entrando en el, en el en la interacción con este hashtag en un día para lograr ser trending topic. Si no, no se puede. Retweets, necesitamos tener retweets necesitamos tener respuestas, necesitamos tener, eh, tener inmediatez, ser inmediatos en responder. Entonces, esa es la forma para poder lograr alcanzar un trending topic. Cuando se obtiene un trending topic o un hashtag, por ejemplo, en un, hoy, en un día específico, en el tiempo que Twitter requiere para poder lograrse de esto, ese mismo trending topic, ese mismo hashtag, al día siguiente no puede volver a ser trending topic. El Twitter no permite esto. Entonces, si estamos en un evento, lo ideal es cambiar de hashtag para el día siguiente, alguno similar, para poder lograrse trending topic. <coughs> Otro de los beneficios que tiene esta plataforma, esta red social, es el tema de llevar tráfico a nuestro sitio web y de posicionamiento. Si podemos observar aquí algunas estadísticas que tengo, eh, el, el Facebook es una de las, eh, de las plataformas que ayuda a, llegar, a llevar tráfico a, a un blog, a un sitio web y Twitter está en segundo lugar y tiene bastante en porcentaje. Así que eh, si sabemos cómo manejar, cómo utilizar estas plataformas, nos va a ayudar muchísimo a lograr ese tráfico a nuestro sitio web a nuestro blog y, por ende, al posicionamiento. Cualquier red, red social, además de Twitter, nos ayuda a posicionar un sitio web. <coughs> Twitter tiene diferentes eh, formatos, o sea, como funciones, como herramientas, también que nos ayudan a gestionar mejor una marca. Tenemos las listas que las podemos crear. Estas listas son listas de gente que está en Twitter, pueden o no ser seguidores nuestros, donde podemos añadir. Muchas veces se utiliza esto para añadir a partir de eventos por medio de los hashtags. Podemos crear listas de lo que queramos, aliados, competidores, temáticas, eventos, influenciadores. En el tema de competidores, podemos generar una lista, por ejemplo, que sea privada, que sea secreta. Entonces, nadie puede ver. En cambio, si la lista no es secreta, las otras personas pueden ver, pueden suscribirse a la lista y ver todos los tweets que se generan a partir de las personas que están en estas listas más beneficios de twitter tenemos los momentos los momentos son unas eh, como páginas como podemos ver aquí a la derecha se vuelve como una página de alguna cosa específica de algún término específico eh, yo particularmente lo he utilizado mucho cuando he generado algún evento entonces donde voy añadiendo tweets y el momento que yo puedo compartir porque se puede compartir desde acá entrándole al, al momento me va a salir de esta manera cuando vemos un tweet que tiene este raíto, eso me demuestra que es un momento. Entonces, si yo entro ahí, a ese enlace del momento, puedo observar muchos tweets sobre el evento que se está, que se está llevando a cabo o sobre lo que va relacionado este momento. Este tipo de, de cosas que tiene Twitter es, son buenas, son geniales, eh, diferentes a otras plataformas que no las tienen y que nos pueden ayudar a generar mayor audiencia, a generar interacciones con lo que estamos haciendo y publicando. Twitter Cards, algo que de repente eh, muchos no, no, no tienen conocimiento, es más utilizado para la publicidad pagada en Twitter, pero esta también se puede publicar pero se debe gestionar y crear, como pueden ver acá, que aparece como una imagen con un enlace. Se puede generar esto desde la parte de publicidad de Twitter, de la plataforma de ads. Y se puede utilizar para publicidad pagada o se puede utilizar para publicar en Twitter como un tweet normal. Eso es importante que sepamos y que son herramientas que ayudan a tener una mejor visibilidad y además que hacen que la gente... Eh, de clic al botón, porque directamente aquí, si se ve esto, está junto con la imagen, entonces yo le puedo dar clic ahí, es un poco más atractivo hacer esto. Tenemos la opción de búsquedas avanzadas específicas en Twitter, que nos puede ayudar para cualquier investigación, para cualquier tema que necesitemos sacar para hacer alguna publicación, no solo en Twitter, sino para otras plataformas, hasta para escribir un, un artículo en un blog, por ejemplo ya esta, esta sección de búsqueda avanzada nos permite buscar por palabras una frase exacta eh, nos permite marcar que queremos cualquiera de las palabras que pongamos eh, nos permite buscar hashtags nos permite buscar por idioma por ubicación es, es muy interesante y muy importante porque nos sirve como les he mencionado para hacer investigaciones para buscar tal vez información que estamos buscando específica para algo aquí abajo en la parte inferior podemos ver el enlace que nos lleva directo a las búsquedas avanzadas de Twitter. Seguir temas es otra de las opciones que Twitter ha puesto en marcha no hace mucho tiempo, donde podemos agarrar y empezar a elegir qué temas nos interesan. Y ese, esos temas que marquemos son como los temas o, o los tweets que nos van a ir llegando en nuestro home de Twitter. Es, es como lo más lo que más nos interesa para qué para evitar ver cosas que no queremos ver para evitar ver temas que no nos interesan porque de repente alguna persona a la que seguimos eh, tuitea como variado y algunos temas que no nos interesan entonces esto nos ayuda a estar siguiendo constantemente temas que es de nuestro interés otra cosa importante que tiene Twitter también es un archivo de tweets cómo marcas este archivo de tweets nos va a servir para hacer un análisis de nuestros tweets para hacer eh, para hacer una investigación de lo que ha funcionado de lo que no ha funcionado porque solicitamos el archivo nos re, nos bota en un archivo excel y ahí tenemos una infinidad de cosas que podemos hacer podemos hacer gráficos todo lo que queramos y esto puede servir también a la persona que haga análisis por ejemplo y que tenga que presentar un informe a la empresa ya sea parte de la empresa o fuera de la empresa, pero que esté trabajando con una empresa. Este, este archivo es, es muy importante y es muy bueno porque imagínense que tengamos que retroceder y ver todos los tweets que están en nuestra cuenta es casi imposible. En cambio, si, los, si solicitamos este archivo y lo llevamos a, eh, en un archivo Excel, va a ser mucho más fácil. Twitter eventos es otra de las opciones que tenemos. Eso apenas entramos a Twitter en la parte de inicio. Es como el home de Facebook, por ejemplo, para que lo tengamos más claro. En la parte derecha nos muestra esto que dice qué está pasando aquí, donde dice qué está pasando. Todo esto son como los eventos principales, las cosas que están pasando en Twitter, cosas importantes y además que son verificadas por Twitter. No, no es que de cualquier persona va a aparecer ahí. Si se dan cuenta, aquí está apareciendo esta aparición del duque que ha fallecido recién, este, este hashtag de Good Doctor, eh, cosas que son realmente eh, de, de medios o de personas importantes y que además son verificadas, ¿no? que no son falsas noticias. Podemos elegir cualquiera de los eventos que queramos. En mi caso, he elegido este el primerito y nos va, nos va a votar toda la información que se está generando a partir de esa noticia, de ese evento que está sucediendo. Pero además, en la parte superior, podemos observar que tenemos ciertas temáticas para elegir, para ver de eventos que están sucediendo. Sobre COVID, que eso ya lo han generado todas las plataformas, tendencias, noticias, deportes, entretenimiento. Entonces, ese tipo de información nos puede servir acorde a lo que genera nuestra marca, al tipo de negocio que tengamos. Es importante conocer todas estas herramientas que Twitter nos proporciona. Bueno, ya estoy más o menos terminando. Ahora les voy a dar alguna que otra herramienta, unas pequeñas herramientas eh, para poder automatizar, por ejemplo, muchas cosas, información que queremos que se tuitee, que saque de repente de mi blog y lo lleve a Twitter y se publique en Twitter. Tenemos esta, esta herramienta que es IFTTT. Es una herramienta para automatizar muchísimas cosas, no solo para Twitter, incluso nos sirve para automatizar, por ejemplo, cuando tenemos un foco inteligente y que se prende y se apague desde el celular, muchas cosas. Estudienla, vean la, la, la, la plataforma esta de IFTT, es buena y sirve mucho para automatizar, como les digo, también para que se publiquen tweets. Pero tenemos que tener claro que no todo debe ser automático, también tiene que ser personal, tenemos que estar ahí, no podemos dejar de lado la, la cuenta para nada porque no sirve de nada la automatización sin sentido sin que nosotros estemos ahí pendientes para responder. Otras herramientas que me parecen geniales es Hootsuite, específicamente el, la extensión para Google, que es Hootlet, que es de Hootsuite, es de la misma empresa. Esta es una, una pequeña herramienta, una extensión que tiene para que yo pueda programar o publicar al instante en Twitter Cualquier eh, artículo, lo que yo encuentre en Internet desde mi navegador. Es muy fácil de usar y nos sirve muchísimo para poder programar rápidamente lo que queramos publicar en nuestra cuenta de Twitter. Otra plataforma es TweetDeck, que es parte de la empresa Twitter. Esta plataforma nos ayuda a monitorear y a estar pendientes de lo que está sucediendo en, en Twitter, como tal, en nuestra cuenta, donde también podemos programar... <coughs> y podemos seguir los mensajes internos, los tweets, etcétera Podemos también eh, monitorear un hashtag, por ejemplo. Entonces, son herramientas que nos facilitan la vida y que nos mantienen alertas a lo que vaya sucediendo en, en Twitter, en nuestra cuenta. La verdad que con esto he terminado. Y no sé si por ahí hay gente que tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, estimada... Micaela, realmente interesante el tema que tocamos hoy día. Como tú mencionas, es algo que no está tal vez muy activo en nuestro país, en Bolivia, pero es bien sabido a través de analítica, a través de estadística, que, que realmente esto es muy importante utilizarlo, tener presencia en Twitter. Algo que me comentaban a mí particularmente, por ejemplo, era que tener presencia en Twitter como marca personal y como empresa te ayuda también de alguna manera en el manejo de posicionamiento web en general, ¿no? Totalmente. Tener tweets publicados, tener eh, mensajes destacados. Eh, si te googlean, por ejemplo, aparece esta información. Entonces, es mucho más importante que quizá eh, de manera orgánica poder aprovechar esta herramienta como Twitter, ¿no? Como mencionabas tú, estimada Micaela. Nos llegan algunas consultas, estimada. Eh, antes de, antes dime, de pasarme. Dime, estimada. Por lo que me dijiste ahorita, Twitter justamente es más bien una de las plataformas o la, o la única prácticamente que por el momento de forma orgánica funciona excelente porque en Facebook, por ejemplo, en las, empre en las páginas empresariales, si no le ponemos publicidad de vez en cuando pues no vamos a tener tanto éxito. En cambio, en Twitter no es necesario. Realmente funciona de forma orgánica y eso tenemos que tener claro si no necesitamos, que no necesitamos hacer una inversión para realmente tener éxito. Exactamente, es algo muy importante que deben empezar a aprovechar tanto los emprendimientos como las empresas dentro de nuestro país. Muchas gracias por el comentario, estimada Micaela. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas, nos llegan unas cuantas. Eh, Belén nos pregunta a través de la plataforma, ¿cuántos tweets o cada cuánto hay que publicar al día? Dice. Eso va a depender mucho de la marca, de la, de la cantidad de audiencia que tengas, del tamaño de tu audiencia, pero... Como mínimo, mínimo ocho tweets al día. Mínimo. Para que podamos tener ese éxito que queremos. No hay otra forma. Exacto. Otra pregunta que nos llega, dice... de Fernando. Dice, ¿cómo sé acerca de qué tuitear? Suele pasar que me quedo sin ideas, dice. Es que depende de lo que se está buscando, ¿no? Hay que, hay que estar muy claros en saber muy bien qué objetivos tenemos. Eso es bien importante. Si no sabemos qué objetivos tenemos, tampoco vamos a saber qué tuitear. Ahora, algo que, es, que, que puede servirle a él, a Fernando, es, ¿no? A Exacto. Fernando, para poder tuitear, es revisar los, los hashtags que están en trending topic. Eso va a ayudarle, primero, a generar, a generar una interacción grande con su, con su audiencia y también que, le, que pueda crecer la audiencia. Y eso ayuda muchísimo a tener, a tener nuevos tweets. Porque se está hablando de algo. Obviamente hay que, hay que hablar también de algo que tenemos cierto conocimiento. No podemos inventarnos porque al final nos estamos quemando. O sea, es una, sería una vergüenza que hablemos de algo que no conocemos. Y si queremos publicar y tuitear, por ejemplo, de un hashtag que está en Trending Topic, es importante. Que si no conocemos mucho del tema, investiguemos. Seguro que si está en Topic en Twitter y buscamos en, en Google, nos va a aparecer en primeros lugares porque es algo que está llamativo, que es noticia de último momento, etcétera Es una buena forma de conseguir algo que tuitear. Sí, exacto, ¿no? El, el seguir los trendy topics, como, como mencionabas durante la exposición, es algo muy importante para estar en tendencia y estar, bueno, básicamente en decir moda, bueno, lo que es tendencia. En, en, visibilidad, está, en visibilidad, exactamente. Sí. exactamente. <risa> Mijail nos pregunta, ¿Twitter es para cualquier negocio o es algo específico para ciertas empresas grandes? Eh, no, Twitter es para cualquier negocio, para cualquiera. De, eh, tenemos que tener claros los objetivos, eso es lo más importante. Twitter puede ser una cuenta o para promocionar una marca o también puede ser para atención al cliente. Muchas marcas utilizan Twitter para atención al cliente o a veces también las empresas muy grandes separan una, una cuenta de Twitter que es eh, de promoción de la empresa y otra cuenta que es específicamente para atención al cliente. Entonces, realmente sirve para, para todo el mundo y para las personas mucho más. Si vamos a generar nuestra marca personal, Twitter creo que es una red social importantísima a la hora de generar una marca personal. Y algo que también es, me parece importante para Bolivia, que Twitter es una red social que nos ayuda a tener una visibilidad bastante grande a nivel internacional, mucho más que las otras redes. Entonces, creo que si, si lo que buscamos es tener visibilidad, visibilidad internacional, Twitter es la red social. Exactamente, ¿no? De manera orgánica y como mencionaba usted, sin pagar eh, sí. es realmente importante para tener presencia internacional, al contrario de, de otras eh, redes sociales que nos piden siempre un, un tanto de inversión. Sí, prácticamente nos obligan a pagar. <risa> en cambio Twitter, por el momento, sigue funcionando sin eso. Exactamente. Realmente, algo que mencionabas tú, Micaela, me pareció muy interesante y, y se me venía a la mente, ¿no? Soy un seguidor también de Twitter, eh, por ejemplo, como Netflix, eh, como grandes empresas, tienen una interacción, esa, esa interacción personal que mencionabas tú, llamar por el nombre a, a sus usuarios, eh, ser conocidos como tío Netflix, ¿no? ¿Cómo conectan a tal nivel que impactan de una manera tan grande? Pueden tener lanzada una serie, una película y es trending topic en Bolivia, por ejemplo. Lo, lo pudimos ver, por ejemplo, algo que vi recientemente, y aunque suene un poco gracioso para que vean el poder. De Twitter y de la interacción a nivel país y la personalización que tienen es el reciente relanzamiento de la película Shrek, una animación de DreamWorks, que está actualmente en el top 1 de Netflix, ¿no? A través también de la promoción que hace el tío Netflix, entre comillas. ¿Cuán importante es esta personalización, estimada Micaela? Sí, claro que sí, es. Además, que es mucho más fácil de mencionar a alguien en Twitter. Podemos utilizar también etiquetas en las fotos para no ocupar caracteres, por ejemplo, se puede etiquetar, entonces eso hace que lleguemos a otras personas. Los hashtags, aunque no crean, los hashtags en Trading Topic más que nada nos ayudan a conectar con otras personas, porque si nosotros estamos conversando sobre un tema específico, va a ayudar a conectar con otras personas que también están hablando sobre el tema. Y si es algo de nuestro interés, por ejemplo, mi interés es marketing digital, yo conecto con mucha gente que está relacionada con el marketing digital también, porque saben que yo tengo relación y me gusta este tema y las otras personas también. Entonces, es un tema en común y eso también ayuda a conectar con la gente. Eso es bien importante. Exactamente. Una última pregunta nos llega de Marcos. Nos dice... ¿Cómo hago para hacer crecer mi audiencia en Twitter? ¿Cómo hago para tener más seguidores? ¿Algún consejo? Primero que la clave no es tener más seguidores. Primero, el crecimiento en Twitter es bastante lento. Eh, bueno, es, es lo que yo he vivido. Eh, es bastante lento. Es un poco más lento tal vez que en otras redes. Al principio, cuando he llegado a los mil, de, de, a partir de los mil seguidores, como que empezó a crecer un poco más. ¿Por qué? porque a veces la cantidad de seguidores nos genera más confianza de una cuenta u otra. Lamentablemente es así, pero eso no significa que sea lo mejor, porque no estamos viendo por detrás las estadísticas. Esa persona puede tener mil seguidores, pero de repente está llegando a diez mil personas. Entonces está generando un impacto fuerte y eso es lo que se llama la viralización. Y justamente es lo que les había mostrado un poco en el ejemplo, comparando BOA con, con mi cuenta. Entonces, eso es lo que tenemos que generar. ¿Y cómo vamos a lograr todo eso conectando con la gente? ¿Cómo vamos a conectar con la gente? Eh, Tweeteando, publicando cosas que sean de interés, y de interés de nuestra audiencia. Las estadísticas que tiene Twitter, porque en Twitter también podemos ver estadísticas, nos va a mostrar los intereses de las personas que están siguiéndonos. Hay muchas otras herramientas que también nos pueden ayudar a ver esta información. Tweetear cosas interesantes, tuitear cosas de interés, tuitear cosas que se están hablando, los hashtags, los eventos, eh, las noticias del momento, va a ayudar a que nuestra audiencia crezca. Podemos también, obviamente, compartir enlaces, pero si vamos a compartir un enlace, es bueno que antes de ese enlace demos nuestra opinión, generemos un pequeño resumen. Hay algo que también nos puede servir, las encuestas de Twitter, por ejemplo, también nos va a ayudar a incrementar nuestra audiencia. Al decir incrementar la audiencia no significa que diga que estemos aumentando seguidores. La audiencia puede ser o no seguidores nuestros, porque es esa gente que de pronto sí ve nuestros tweets por, de alguna manera, por algún mo motivo que nos ha llegado. Es la audiencia que está por detrás, la viralización que hemos logrado. Entonces, el contenido es súper, súper importante lo que vayamos a publicar. Exactamente, sí, Micaela. Nos llega una última pregunta a través de nuestra página de Facebook. Eh, una seguidora, Naida Naime Mancilla, nos pregunta, ¿es una aplicación pesada? Nos dice. ¿Twitter? ¿Aplicación pesada? A ¿Eso se refiere a es que Bueno, la aplicación en el celular no es pesada, es como cualquier otra aplicación de redes sociales, de repente está más liviana que, que las otras por el mismo tipo de contenido que se maneja. Twitter eh, creo que es la red que tiene más... más Facilidad de uso por medio del celular es como del momento es súper rápido para poder escribir en, el, en Twitter en el, está siempre abierta o sea por ejemplo en Instagram en Facebook podemos cerrar la sesión en Twitter no o sea como que es, no da que no da que se cierre la sesión además tenemos también la opción de modo nocturno en Twitter en el celular y en la computadora son cosas que nos favorecen si vamos a un evento de hecho yo he ido a varios y no solo, no solo fuera de Bolivia, acá en Bolivia también se ha utilizado, se genera, se genera generalmente un hashtag y lo que se hace es empezar a tuitear por medio del celular, porque obviamente la computadora es un poco más, eh, más complicado, no todo el mundo lleva su computadora, entonces el celular es increíble. Y lo bueno es que con, todo el tiempo estamos con el celular y de repente podemos tuitear algo alguna noticia, algo que hemos visto, pero dando una información y dar un contenido que realmente valga la pena que sea de interés. Como he mencionado varias veces, tenemos que saber a dónde estamos apuntando para poder generar ese contenido. Exactamente. Algo muy importante para tomar en cuenta. Muy bien, estimada Micaela, muchísimas <risa> gracias por, por esta tan excelente exposición que pudimos tener de tu mano. Una persona con amplia experiencia en Twitter también, realmente hablándonos de algo vivo. Y agradecerles a los espectadores recordarles que van a tener la repetición guardada en nuestra página de Facebook y se les va a hacer también el envío a sus correos electrónicos. alguna ¿Algún comentario de despedida, estimada Micaela? Tal vez eh, sí, invitarnos claro. al diplomado que tenemos. Claro que sí. Primeramente, gracias a todos los que se han conectado, a los que estaban acá pendientes. Espero que, que apliquen lo que hemos hablado, porque si no no sin aplicar no sirve de nada. Tenemos que aplicar lo que aprendemos. Eh, de hecho, vamos a poder interiorizarnos más todavía en Twitter, en el Diplomado de Marketing Digital y Redes Sociales de la Universidad, que voy a estar justamente hablando de las redes sociales, de estrategias, de Community Manager. Así que, invitadísimos, si quieren conocer un poco más de, de Twitter y de las demás redes sociales, vamos a interiorizarnos y vamos a aprender mucho más de una forma práctica. Así que, nuevamente invitados y muchas gracias por estar acá y gracias a la Universidad del Valle por la invitación. Gracias a ti, estimada Mical, es un honor tenerte también como parte del plantel docente, un plantel docente realmente bien nutrido, donde vamos a estar tocando este y otros temas más. Están todos ustedes muy eh, realmente invitados cordialmente a participar del Diplomado en Marketing Digital y Redes Sociales de la Universidad del Valle a través de la Facultad de Postgrado. La información la tienen en una tirita acá abajo en Facebook, donde se pueden contactar. A través del número celular 69 67 30 31 para cualquier información. Quedamos atentos y es así, quedamos por concluido este evento. Les recordamos nuevamente que van a estar recibiendo a través de su correo electrónico los que se registraron en el formulario de la grabación del evento. De todas maneras, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook guardados. No olviden seguirnos. Hola, soy Marco Portugal, editor en producción audiovisual, gestor de redes, sociales, gestor de redes sociales y creador de contenido en temas relacionados con el e-commerce en Bolivia. Estaremos juntos en los módulos de Marketing Digital y Video Marketing en este diplomado de Univalle. Mi nombre es Micaela Sabja, autora del libro Marketing Digital Entiendes o Mueres, Magíster en Marketing y Speaker Especialista en Marketing Digital CEO de Radio Misabris, embajadora de marca para Topic Flower, Hutri Latam, para el 2020 he ganado el sello Plata en premios Odein de la Sociedad de Internet y nominada a Mejor Marca Personal en Redes Sociales para los Premios de Internet. De la misma manera, estoy nominada para este año. Y compartiremos en los módulos Estrategias en Redes Sociales y Community. Hola, mi nombre es Said Pérez. Soy ingeniero de sistemas e ingeniero en telecomunicaciones. Soy docente de pre y posgrado en distintas universidades. Tengo más de 8 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de software y de internet de las cosas, entre ellos sistemas web y de e-commerce y estaremos juntos en el módulo de e-business y marketing digital del diplomado de marketing y redes sociales de la unival la importancia de una etapa de análisis, planeación y alineación de las estrategias de mercadotecnia son la base sólida de cualquier negocio. Mi nombre es Denis Cristian Cejas Cejas, experto en marketing desde hace 8 años en diferentes rubros y para algunas radiolíneas reconocidas en nuestro país, gestor de emprendimientos digitales como puede ser AnimalKids.store y con mi persona vamos a abordar el módulo plan de marketing digital.